¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Qué gusto me da saludarles y los invitamos, quédense con nosotros porque estamos en un podcast más. ¿Qué tal mi gente? Qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en un podcast más. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un buen amigo, que vamos a empezar ustedes a conocerlo más. Nosotros lo conocemos y tenemos el gusto de tenerlo como un invitado muy, pero muy especial para nosotros. Está con nosotros Enrique Páez. <ríe> Muchas gracias. Mi querido Enrique, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación para un podcast más. Y, y con muchas cosas por platicar, digo, nada más en el previo, que sí. estábamos aquí medio calentando motores, este ya estuvimos platicando un buen rato, pero con muchas cosas por platicar contigo. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. este Pues qué bueno que se nos da esta oportunidad de poder charlar y platicar y de los temas este, que ¿no? que pues al público también a veces le interesa o no conoce a veces y pues claro. le da la información y todo eso, ¿no? Claro, no hay tantas cosas que pasan en el día a día sí. que... que pueden empatar con lo que nosotros vivimos, uh -huh, algunas uh -huh. otras tal vez no, uh -huh, pues sí. y, y también creo que en este, yo le llamo este mundo tan monopolizado, uh -huh. porque hoy es como que las cosas tienen que ser así uh -huh, y listo, uh -huh, uh -huh. yo a veces digo, las cosas tienen que ser así y se chingó. Sí, drásticas, ¿Verdad? sí, así y es. Y listo, cuando también hay muchas otras, por ejemplo, para salir de broncas, para crecer, para, digo, siempre hay una forma, sí, pero... Es complicado entenderlo. Sí. Tú haces teatro. Sí, más de, casi 40, más de 40 años dedicándome al teatro, sí, sí, sí, desde muy Nada chavito, fácil, desde muy, hermano. Desde muy chavito, nada fácil, nada fácil. Muy complicado, sobre todo en, en, en esta ciudad, principalmente, ¿no? En este país donde la cultura del teatro no está muy arraigada, no está sí. muy llevada como debe de ser. Este, luchamos mucho contra todo eso, ¿no? Pero Y la cultura en general. Eh, tenemos eh, a nivel nacional que, eh, que este, van quitando los presupuestos que les dan a la cultura y, sí. y todo ese rollo. Entonces dices, bueno, siempre se siempre ha luchado, siempre. Pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes manejar eso? Porque finalmente, hablar de arte es no solamente el, el trabajo que tú haces, sino es la pasión que tú tienes sí, por eso el es arte. Eso es lo importante, sí. Que eso es bien importante, pero con esa pasión, el, el rebote que te da el. Vamos a quitar el presupuesto para la cuestión sí, de arte, hijos sí. de su Sí, ¿verdad? sí, sí. Ahora, muy difícil para mucha gente que vive precisamente de eso. Sí. Nosotros, nosotros hemos sido mucho independientes, nosotros hacemos teatro independiente, espectáculos Ajá. independientes, con inversionistas, con, okay. con gente independiente. Algún tiempo trabajé en gobierno, este, estuve en el Teatro de la Ciudad, eh, en el staff, en, atrás, este, también actuando ahí y haciendo eh, este, producciones ahí. Este, pero luego ya nos fuimos independientes, entonces eso, eso también es, es lo difícil. Eh, sí, pero yo hablo, yo hablo desde, el, desde el punto de vista de que si a nivel nacional o oh, la gente que puede autorizar y todo eso, la cultura la ve como que pues, pues no es tan importante, si no, es le, prioritario. no es prioritario, entonces pues imagínate el pueblo, la gente, la, la, la, la cultura yo siempre he, he dicho que es, es una, debe ser una tradición para los pueblos y además es un aparador para los políticos, para claro. decir, mira, aquí estoy con el pueblo, le estoy dando entretenimiento, le estoy dando claro, cultura, claro. desarrollo, esto, y, y lo primero que recortan es eso. Es que no el, le sube agua al tinaco. Pues sí, ok, pues, me explico. Entonces, claro. este sí, luchamos contra todo eso, contra ideologías, contra creencias, contra, contra gente que no... Pues se les hace aburrido a mucha gente, se le hace elitista el teatro, sobre todo el teatro, sí. se le hace elitista las artes escénicas, de hablando hablando desde de lo que es la actuación, lo que es la danza, Ajá. la música, todo eso se les hace elitista, se les hace aburrido cuando no, cuando y nosotros tratamos de hacer un teatro más abierto, más digerible para que la gente vaya y se entretenga principalmente, claro, y que se lleven un mensaje cada quien como como quiera llevárselo, ¿no? Porque como, como lo dicen la frase esa que dice el teatro es el espejo de la sociedad sí. es un espejo de una realidad es cuando cierto. tú conectas con una obra de teatro es porque tú te sientes identificado claro y dices, ah, mira, ese personaje es como mi tía, ah, mira, mi abuelita si era, ah, mira, mi papá, ah, mira, mi hermano, ay ah, mira, mis amigos, ah, mira, la situación, los personajes. Cuando tú conectas y aplausas y dices, wow, qué bonita obra, es porque a ti te llegó claro. de una manera. Entonces, esos mensajes son los implícitos en, en, en, en, la, en el cambio de energías, el teatro es un cambio de energías. Sí, el sí, actor sí. te da energía, avientas y el público te la devuelve. Esa frase de que el aplauso es el alimento del, del actor, de es actor. muy cierto por la pasión, hablando de la claro. pasión, como tú dices, es muy cierto porque te devuelve la energía que tú orientas, ¿no? Ahora, hablabas de familia. Sí. Entonces, yo, yo quiero ir a esa parte un poquito contigo, porque ¿de, de dónde viene el gusto por hacer esto? O sea, vaya, Enrique, ¿cómo te decía? Quique, Quique, Quique, sí, Quique, Quique. Quique de niño. Platícame, Quique sí. de, de Niño. Fíjate que no, no, nunca fue. Yo fui hasta la adolescencia, cuando okay. yo quería ser futbolista. A mí me encantaba el fútbol. Todos, todos queríamos ¿verdad? ser futbolistas, pero nos lastimamos la rodilla. <risa> sí. No, hace cuenta que yo a mí me encantaba, yo me sabía todos los, todas las de las temporadas de los 70s, de por allá. ¿Sí? Yo me sabía ¿Sí? todos los jugadores, los equipos. Había una revista que se llamaba El Libro del Fútbol. ¿Cómo no? Tenía colecciones yo las yo nada más llegaba al puesto y la compraba. Me sabía todos los. Jugadores, ya ya no me acuerdo de muchos, ¿verdad? pero me sabía todos los jugadores, porteros, directores técnicos. Jugué este en una selección, nos llevaron a un triangular en el Cerrito, Ajá. cuando el Gallo Jauri, sí, no. cuando Bacho Salazar, cuando Milton este Milton Carlos, Carlos, bueno, sí, no, sí. no, no, Pato Corvo. Bueno, aquellas cosas que, que, que siempre me preguntan. Yo no soy fanático, sí soy, o sea, a mí me gusta mucho porque de chiquito yo quería ser futbolista y yo le voy a los rayados. Ajá. Porque cuando yo sabía del fútbol no existían los tigres. No, a nivel todavía no. Todavía ¿Cierto? no subían. Son ¿Claro? hasta el ¿Claro? 75, 74, sí. no me acuerdo los tigres. Entonces, cuando yo estaba chavito, pues eran los rayados. Y nos, me llevaban al estadio, mi, mi hermano mayor, o sea, mi papá o algo, me llevaban al estadio. Pues eran los que yo conocía, ¿no? A los rayados. Entonces, pues, ¿tú quién? No, pues yo soy rayado. claro Trae la vida, ¿para qué pa lo niego? no este, Y sin embargo, este, me fui, fui creciendo, creciendo, jugando. Y, este, y tuve experiencias muy bonitas. Hice un triangular, vino un equipo de Texas, este, con no me acuerdo qué otro equipo. Jugamos ahí en el cerrito. Imagínate uh -huh. ver a los jugadores y jugar al chavito. No, yo, bien. ver, estar en el cerrito, en las instalaciones nuevas, van sí. ¿no? inaugurando todo eso. No, era una magia eh, hermosísima. Pero luego empecé a crecer y este empecé a ir a club un club este recreativo donde había teatro donde había esto ya con las amigas y con los amigos y oye pues vamos a una revistita y vamos a hacer esto. Pues, bueno vamos a meternos ahí por andar con la sí, bola claro y ahí fue donde me empezó a gustar y ahí fue donde yo empecé a ver otra cosa muy diferente a lo que yo quería lo que yo hacía andaba jugando en los campos andaba con campeonatos y andaba yo jugaba jugaba defensa ¿Qué, ¿Defensa? Defensa, era, era, era defensa, sí. Y eras. Eh, este, era la pata duro? de Defensa central, sí, ah, sí, sí, sí. sí, sí. Pero estaba altillo, siempre Ajá. fui más o menos altillo. O sea, que sí, como en la secundaria me dio una estirada bruta, entonces funcionaba ahí para los cabezazos y para la defensa y todo ese rollo. Este, pero te digo, pero luego fue el cambio drástico, así, fue. en la secundaria, en la prepa, por ahí ya. Ajá. Fue a hacer teatro, fue meterme, y me, me tocó la suerte de que los que nos dirigían eran los maestros este, de teatro aquí, el teatro profesional, los, la, la institución de los maestros, que los que han forjado el teatro aquí cultural y el teatro de, de, de, de, de, de, de profundidad, el teatro claro. de investigación, sí, el sí. teatro de, de, de, de aula, ¿no? Sí. Entonces, este, nosotros lo hacíamos de entretenimiento, pero pues ellos eran los maestrazos. Entonces, yo empecé a observar y aprender y aprender y ahí me cambió el gusto, o sea, seguí siendo un buen espectador del fútbol, pero me cambió el gusto por lo otro, y ahí fue donde me... me tengo un hermano que a él le gustaba mucho cantar, y también empezó ahí se metió en un musical y a otro, entonces yo ya iba, y, y aunque y en aquel entonces, aunque no bailar ni nada, te metían en la bola. Claro. ¿verdad? O sea, andar en toda la bola y con los vestuarios. Eh, hijo, al cabo va cabo vas en la fila de atrás. Sí, ahí más <risa> ahí te ibas, ¿no? Este, en los festivales de música y danza eh, que se hacían en el Teatro Florida, nos llevaban de comparsa, este... Entonces, ahí empecé a ver toda la magia esa con las compañías de Bellas Artes, con las, sí. la ópera Ida, este, la gente profesional, ¿no? Que claro. yo entré a ese mundo con todas esas producciones. Yo no entré a esto en una asambleíta de la escuela o en una... No, no, entré acá en las grandes producciones. Entonces, esto fue la que yo me quedo... Ah", me quedo... ¿Y esto qué claro, es? claro. O sea, sí, sí, sí... Entonces, se me fue dando fácil. Nunca fui un actor de escuela. De, de pupitre, de, claro. de, de no, no, no, pero sí fue una, una fui un actor de, de, de tabla, ¿no? del escenario. Sí, sí, sí. Y me dirigieron, lo los maestros, yo les aprendía y les aprendía y les aprendía. ¿Qué es más importante en esa parte? ser un actor de tabla, de experiencia Ajá, sí. o ser un actor que estudió porque creo que sí debe de haber una diferencia sí, sí es. y debe de haber como opiniones muy... Sí, encontradas, encontradas claro. claro, sí ¿no? porque el, el actor de investigación el actor de, de escuela el actor de... este se va más por, por, por hacer trabajos un poquito más elaborados este no tanto de entretenimiento uh -huh. y el actor de la tabla dice no, pues el otro no nos va a ir a ver Claro. Entonces vamos a hacer teatro de entretenimiento, aunque te digo, va implícito el mensaje, porque el teatro, la estructura sí debe de ser, claro. tiene sus, su estructura, su presentación, desarrollo, clímax y final, todas tienen que tener así y ahí va el, el mensaje implícito, unas más ligeras, otras un poquito más elaboradas, unas con, con requerimiento histriónico un poquito más interno, donde los, tus matices, tus, tus proyecciones de energía tienen que ser claro. un poquito más sentidas, más internas. Otras son más ligeras, no es necesario clavarse tanto. Ahorita estoy haciendo precisamente una pastorela que ya vamos varios, 10 años haciendo la pastorela VIP Ajá. con varios de las televisión. O sea, no hay nada de profundidad, eso nada más es aprenderse, eh, este hacer la estructura teatral como Pero, se debe y de divertirte y la gente se divierte. Es claro. un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Sí, sí. Pero sin embargo, hay otras donde sí requieren un poquito más de trabajo histrónico, ¿no? Con una con una carga interna muy padre claro. que tienes que apelar a tus emociones, este, internas y cosas, entonces si sí hay diferencia del que estudia y se prepara al que pues la, la, la, la experiencia la va agarrando en el escenario, en la tabla, ¿no? en manejar al público. todo claro. eso. Entonces pasas de ser el chavito que le gustaba sí. el fútbol sí. y fue pegándole la pelota y un día empezó a olvidar la pelota sí, totalmente. porque empezaste a descubrir la cuestión del teatro, Exacto. la actuación y todo esto. Me imagino que dentro de esto, porque siempre pasa, Sí. porque dices, ¿por qué habrá sido que mi hijo Quique...? Pues iba muy bien así pero mi mamá. Ya no quiere sí. sí y luego volteas y, y lo no mamá cómo estás no mira ella es Susana Sapas. porque a veces pasa sí claro ¿no? claro se claro, te atravesó claro. una chamaquilla por ahí sí pues bueno no no precisamente así fue de más adelante okay. más adelante sí ya en teatro profesional sí este, pero al principio fue pues con, eh, jugar con los amigos. Y mi mamá, eh, eh, eh, yo fui muy hija calerillo y pues jugando fútbol en la calle, sí, ¿no? en un campo, andaba no sé en dónde. Me andas ¿dónde andas? Oh, me fuimos a jugar a no sé dónde. Y así, entonces mi mamá decía, prefiero que estés ahí porque ya sé dónde andas claro. metido. Y mi mamá le gustaba mucho, entonces iba y nos bueno, aplaudía, porque mi hermano también andaba metido en claro. los amigos y, y en los espectáculos. Entonces ahí se fue dando y sí, con las amigas, con los amigos, ahí hubo relación, hubo todas esas cosas. Estoy hablando del 79. Ok. En el 79, más o menos. Luego entro a la facultad, Entonces, fue la etapa de la secundaria de la prepa. Entro a la foto yo estudié medicina. Siempre ah, quise ching. ser, siempre... Por eso yo te digo, yo siempre quise ser doctor. Entonces yo iba con mi escuela, pero se me atraviesa esto. En la prepa, en la secundaria, en la prepa. Entonces lo hacía, pero yo seguía estudiando. Entonces ya estaba más metido en, en estas cosas porque te digo, empezamos a hacer cosas profesionales, ya me pagaban, ya nos llevaban de gira y sí. ya nos iba a dar la chingosión. Y yo seguí estudiando, estudiando, estudiando, pero luego ya llegó un momento en que ya no pude con la carrera. No, pues. Porque. Si, si metiéndote lleno no Es, es difícil, no se puede. es pesado, exacto, tanto leer y tanto estudiar y prepararte y todo eso. Entonces ya acá ya no le pude combinar. ¿Qué rama querías agarrar? A mí me gusta mucho la ginecología. Sí, y, y te digo, estudié hasta tercer año histología, anatomía, todo, yo iba a la escuela bien y todo ese rollo, pero eso me... íbamos eh, a presentar y nos íbamos de gira. Ching. Y entonces nos decían, no, no, yo no dejaba tampoco lo otro, ¿no? Entonces, claro. Bueno, luego presento, le acabo de o sea, ahí segunda oportunidad. No, ah, luego presento, y ahí me fui, y ahí me fui, y ahí me fui, y me fui, y se fue yendo el tiempo para poder recuperar lo que, lo que había materias, dejado, sí, las además. materias y todo ese rollo, y este, y... Hasta que llegó un momento que dije, no, ya, ¿qué estoy haciendo? o sea Pagaba cuota interna, pagaba, me inscribía, no, voy a seguir, y voy a seguir. Pero ya, ya no podía. Claro. ¿Y por qué ginecología? Güey? Pues me gustaba mucho, en histología y embriología, en los primeros semestres te dan eh, anatomía con histología y bioquímica con embriología. Y entonces ver todo el proceso de la célula, ver todo el proceso del, del embrión, de la transformación, cómo va. El cuerpo, juntándose este, las células, los tejidos, cómo se va formando todo el sistema circulatorio. Es una cosa maravillosa de cómo van cambiando con, los tie con claro, el tiempo pues. las células, cómo se va formando todo. Entonces, todo lo veíamos en microscopio, todo lo veíamos en en, en, en, en Se si lo veías en, en microscopio hacer y terminaba siendo un bebé, eh, ¿sí? ¿No? sí, sí, sí, exacto, exacto. Entonces, toda esa experiencia, todo eso ahí, pues para, para mí era genial. Entonces, yo decía, wow, esto es padrísimo. Entonces, yo decía... Yo quiero ser ginecólogo. ¿Nunca te dio por regresar? Sí, algún, algún tiempo sí me dio, pero no, no podía. O sea, ya el tiempo, yo, o sea, ten, la, la carrera tienes que dedicarte a eso. O sea, tienes que dedicarte, porque el, el compaginar si lo vas a hacer a medias, vas a batallar, o sea, vas a dejar así. Y no, yo estaba muy, ahora sí que me pegó mucho acá, estaba muy concentrado acá. ¿no? O sea, ¿Ya te tocó hacer papel de médico? Este, No, fíjate. No, nunca lo he hecho de médico. No, bueno, luego volví a, volví a la facultad, pero a dirigir. O sea, había un grupo de teatro en, en la facultad yeah, y que yo yeah. ni me había metido ni nada de eso. Entonces, por medio de conocidos, obviamente oh, a dirigir una, una revista musical en la, en la Facultad de Medicina yeah. y regresé, pero a dirigir este, ahí, ahí con los muchachos. Creo que ahorita tengo muy buenos amigos que eran estudiantes de medicina y ya son doctores, cirujanos y todo eso. Este, ahí los dirigí en, en, en este, una apuesta que hicieron ahí en, en la Facultad de Medicina. Y pues bueno, pues así fue la vida. Así nos fuimos llevando, llevando, claro. llevando, llevando, llevando. Y, y y eso me encantaba y me gustaba mucho. Y te digo, sí hubo algún tiempo de querer regresar, pero ya no no podía. Y luego ya se me fue el tiempo y ya ya con novia y luego ya casado, y luego con una hija que benditos seas, pudimos y una hija tenemos, este ya grande también. Entonces, pues ya ya fue el tiempo de familia y fueron los años de, de prepararte, de hacer talleres, de dirección, de esto, de lo otro, trabajé en el Teatro de la Ciudad. Entonces, ya, ya era otro proceso, ya era difícil regresar. ¿Cómo, cómo está el tema del teatro? Entiendo que, que está queado, ¿verdad? Económicamente sí, hablando, sí, pero mucho. ¿cuándo te cayó tu primer raya, tu primer tu primer sueldo? ¿Sueldo o sueldo? Sí, en, eh, precisamente en esos festivales en aquel entonces, Ajá. cuando empezábamos, eh, estaba yo... Eh, ¿Puedo decir marcas, nombres? Sí, ah bueno el teatro Nova, okay, el sí, de, no. de sí, Ilsa sí, sí. que ahora es Ternium no sé qué, este era de Ilsa ahí trabajó mi papá toda la vida, entonces somos sí, sí. hijos de socios y ahí vamos a aprender y todo ese claro. rollo y este y ellos nos decían oye necesitamos eh, del teatro Florida donde hacían los festivales de música y danza uh -huh. decían pues necesitamos gente o sea de comparsa de soldados de egipcios sí, sí. o de, de sí, soldados no hay andar toda la bola y entonces, este, pues, hoy vamos, órale, pues los de teatro, vámonos, vámonos, ¿a dónde vamos? En el camión nos llevaban, órale, vestuarios. Ahí es donde te decía que había las compañías de ballet, de, de Bellas Artes, las primeras bailarinas de clásico los No, no, no, una magia. Carros escenográficos, la orquesta en vivo, un director de escena, un director general, un director... O sea, pues todo, así claro. entre toda esa magia, ¿no? Entonces este de repente se acaba la función, nosotros nos paraban con una trompeta y que se llamamos, como que tocábamos y nos decían qué hiciéramos, y andamos en toda claro. la bola pues viendo todo. Oye, pues mañana nos vemos en el Hotel Ancira, en la oficina tal, que no sé qué, para qué? Pues para pagarles. Nos van a pagarles auxilio. Me dieron 500 pesos la primera vez que me pagaron en eso, por estar de comparsa de aquel entonces. Sí, sí. sí. O sea, que era una buena lanita. ¿Qué hiciste nosotros, con los 500? pues yo en un tiempo los guardé en un tiempo los guardé y para, pues no después ya lo troné ¿verdad? Claro. pero sí un tiempo y decía no esto lo voy a guardar de recuerdo esto lo voy a guardar de recuerdo que fue mi primer padre claro claro nada mira después pues, ya lo troné es, ya pues, ya no me acuerdo en qué lo gasté pero pero sí me acuerdo me acuerdo mucho que nos ¿qué? nos dijeron ah porque luego necesitaban nada más cuatro en la ópera Ida que es un sí, rollo de egipcio necesitaban sí, sí. este, pues, muchos soldados pero lo dicen viene la veía durmiente con el ballet de Bellas Artes, de clásico, de Bellas Artes. Necesito cuatro y pues estábamos altos, te digo, sí. yo me estiré en la secundaria, en la profesora, estábamos altos. Tú, tú, tú, cuatro, pues cogen, ¿qué? Vente mañana que no sé qué, ah, pues órale, al otro día me voy, ensayo con todas las bailarinas y todo el rollo de clásico y todo y también de soldados ahí en el castillo ahí de la bella eh, eh, durmiente y los eh, <risa> paradillos nomás, lo más bien complicado el eh, Halloween. No, hombre, pues veíamos todo el espectáculo claro, porque claro. aquí atrás y aquí bailando todo y entonces, este, también al otro día eh, fueron dos funciones, algo así. No, pues ya, bueno, nos vemos para pagarles. Y otra vez nos pagaron. Entonces, pues muy bonito, ¿no? Y esas fueron experiencias que ahí empezamos yo. Luego de eso, eh, seguimos con Nova, pero luego ya te digo, ya empezamos a hacer teatro profesional, donde ya, ya nos iban este, contratando, nos iban pagando, nos íbamos de gira. ¿Y, y, y eso cómo lo manejan? ¿Cómo, cómo manejan el tema...? ¿Llegas, te mar o te llaman, te invitan? Sí, te invitan. Por lo regular, a, a, a veces hacen casting o a veces los nuevos directores te, te llaman, te invitan. Yo cuando voy a dirigir una obra, la estoy leyendo y ya estoy pensando qué actor puede hacerla, de los claro. que yo conozco. Okay. Entonces yo la leo, la trabajo y digo, ah, pues va a ser con estos actores. Tengo dos o tres opciones, ¿verdad? Porque a lo mejor no puede o no sí, le gusta claro. o X, ¿no? Entonces, pero la mayoría de las veces ya sabemos más o menos. Entonces ellos también, es ven, ah, mira. O te ven en el, ah, mira, él puede ser. Y a, a mí me tocó varias veces que te ve, Oye, ven para acá. ¿No puedes estar en esta? Sí, órale, va, vámonos. Una de las obras que más funcionó, que no, que nos que pasó a la historia, aquí en Monterrey se Claudio, ¿eres eso? Sí, como no. Eso le hicimos en el, la primera vez en el 86. Yo estaba de asistente de dirección, el uh -huh. que él nos dirigió. Y estábamos en una obra, eh, eh, eh, precisamente una obra donde estaba Adal Ramones, en una salita de teatro aquí, okay. y este, antes de que se fuera a, a México, Adal. Y, este, y yo estaba en la iluminación, con la consola, una consola chiquita con el director ahí, bien, pues ayudando. Entonces me dice, oye, voy a hacer otra obra, ¿no quieres estar, a actuar? Y le digo, pues sí, yo sí quiero actuar, porque ahí estaba de asistente de dirección. No, pues mira, esa silla ya empieza a platicar. Era la de Claudio. La primera vez que le hicimos okay. en una salita chiquita. Uh -huh. Entonces, así es como ellos te veían, te ven, ay, mira, ta, ta, ta, y ven, te hacen una pruebita. O si ya te vieron, no, pues dices, vas tú. Y así es como, te va, como lo vas haciendo. Hay personajes donde a lo mejor no encaja. A ver, pues qué actor puede ser, pues haces un casting. Y así sí. es como te van hablando. Hay tabuladores, hay tabuladores para pagar. Ofreces el pago de, dependiendo del personaje, de tu, de tu trayectoria, este, de la importancia que tiene en la, en la, en la obra, entonces es como pagas, así es como vas pagando y todo ese rollo. ¿Cómo es trabajar con Renan? Muy bien, muy entonces, bien. Lo conozco, lo sí. aprecio y, y es un monstruo, ¿no? De, sí, sí, sí, de, de, sí de, de, pues de es, tiene muchos años también ya. En la, sí. en la, ahí en, casi empezamos juntos precisamente, Ajá. más o menos. Bueno, yo antes, porque esa que te estoy diciendo de... De Claudio, el primer Gabriel no lo hizo él, lo hizo otro actor que está ahorita está en México. Este, inclusive, ese personaje que hizo él era para Adal Ramones. Pero no lo quiso. No, Adal no quiso. Adal dijo, no, no. Y luego fue al siguiente año cuando se fue para México. Sí. Este, entonces, a un año o dos después se fue. Este, pero no, no le sacó. ¿Qué le sacó? No lo quiso hacer. Entonces, lo hizo otro actor. Y luego, este, pues yo hice esa, esa temporada, hicimos varias y ahí también él ya empezó en ese teatro, también ya hizo otra obra que luego la hizo en México, muy padre, que les fue muy bien, Cleopatra metió la pata y todo eso, pero, pero sí hemos ido a la para y muy bien, no muy bien, primero que nada somos amigos, somos cuates de familia, conocemos claro. a las familias, nos conocemos bien, conoce a mi familia, yo conozco a su familia, este… Eh, Abel conoce perfectamente y quiere mucho a mi hija. Este sí hay una buena amistad independientemente del de, de, de otro. Y luego lo que hemos trabajado pues ha sido una obra no, que pasó a la historia acá, no, en la claro, ciudad sí, y, sí, sí. y Coahuila y Chihuahua que anduvimos en todos este la, los lugares aquí los estados aquí cerca Tamaulipas que anduvimos de gira muchos años mucho tiempo no porque duramos muchos años muchos años con esa obra entonces bien no no no bien bien este buena onda. Nos ¿Cuántos años duró la obra? La, la primera vez estuvimos muy poquito, pero cuando arrancó en el 95 hasta el 2001. Fue la primera vez, la primera temporada. Y luego hicimos uno, hoy la están pidiendo y venía, venía mucha gente de fuera en diciembre, por ahí. Y dice el productor, vamos a ponerla noviembre, diciembre y enero, a ver qué onda, el la, la invierno. No, menos que vamos un año más. Fue en el 2003, 2004. Y luego en el 2013 hicimos un reencuentro. Ok. Este... Ya, madre de sí, ya me han pasado como 9, 10 años, hicimos el reencuentro, estuvimos un año, más, casi un año más o menos, llegamos a 2.000 representaciones con esa producción, más las que yo había hecho. Yo, soy, yo siempre he hecho Claudio, todos los personajes los cambiaban, hubo otros Ajá. actores, pero yo, el, el personaje de Claudio siempre lo hice yo. Okay. Y, este, y esa la hicimos en el 14. Y luego en el 19, el 18, Renan escribe la segunda parte. Okay. Y este, y, y la leemos, oye, sí, pues ahora nos cuadró todos, todos pudimos hacerlo, y ya, ya no actuaba yo, que estaba más dirigiendo, dirigiendo, gracias a Dios, con mucho trabajo. Y entonces nos cuadramos y ahora, y en el 19 la, la montamos la segunda parte, ya, ya viejos, ya grandes, ya ver qué pasó después de, de 25 claro, claro. años, ¿no? Y qué este, tal. Muy bien, la respuesta fue padrísima, padrísima, padrísima, muy bien, nos fue muy bien. Esa fue la que paramos con, la, con la, la COVID, con la pandemia. Con la pandemia. Esa fue la temporada que nos paró, la pandemia. Todo el 20 ya no la hicimos y luego el 21 retomamos, el año pasado. Hicimos otro ratito, ya unas cuantas funciones y ya, ahí está, ahí la paramos. Yo creo que vamos a regresar a lo mejor ya nomás para cerrar ya el ciclo y se acabó ya. ya. Pero fueron personajes muy padres, que, que, que la gente los, los disfrutaba mucho. Claro. No hablo de cuestión económica, hablo más bien de la cuestión laboral y de y del sentimiento de trabajar el teatro. Uh -huh. ¿Paga bien el teatro? Sí, sí, sí. Eh, sí. Funciona. Eh, dependemos mucho de la taquilla, dependes mucho del pueblo, del público, del pueblo conocedor, del Ajá. público que sí, quiera entretenerse, sí. que quiera divertirse, ¿no? Porque hablamos ahorita de las deficiencias de la gente que luchas contra la gente que... Ah, a mí no me gusta eso, no, que no sé qué. Con Claudio rompimos muchos esquemas porque había mucha gente que, que nos empezó a reconocer en la calle. Había gente que decía, son de México. Porque nomás los de México son claro. los que conoces. No, Y además, aquí. porque termina por ser una, una obra... Mira, hoy el término es muy, muy común, pero la, la cuestión disruptiva de hacer cosas totalmente diferentes... Exacto, exacto. Sacar a la luz temas eh, que sí, la gente las entonces, tenía como tabú. Exacto. No, había, había amigos, hombres... Que no iban a la ver la obra porque no, iban a decir que no, también eran... No, es que eran temas gay. intratables. Sí, sí, sí. sí Para los hombres eran temas sí, intratables. Sí, sí, sí, sí. Y entonces la obra funcionó de una manera u otra porque estaba vista la perspectiva del heterosexual desde el papá. Sí. sí porque sí. La, Claudio y Gabriel nunca tuvieron problemas de, con su preferencia. Ellos estaban felices. El que viene a moverle su mundo es el papá. Sí. El macho, el, el... este Entonces eso es lo que la gente lo identificaba porque tú decías, ah yo me siento a ver... A ver desde la perspectiva del papá. Entonces le aplaudían mucho al papá, se iban con la historia con el papá y luego entrábamos nosotros y eran con su comicidad y el otro, porque era un personaje elaborado para eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, este y eso era lo que se divertía a la gente precisamente. Entonces, no se ofendían, no, sentían, no se sentían ellos aludidos, no se sentían claro. mucha gente, mucha gente que decía, no, yo, yo no quiero ir porque van a decir que yo también soy. Pero cuando iban y la veían, y oh, oye, hombre, y regresaban y regresaban y regresaban y repetían, ¿no? Pero eso es una falta de cultura. ¿no? Eso es lo que de, me refiero. De todos nosotros. Pues sí, eso es lo que me refiero. Había gente que decía, ah, entonces no eres gay. Ah, ching, ¿cómo? Le digo? Entonces, si me ves de borracho, vas a decir que soy alcohólico. ¿Vas no, vas a decir, que soy decir alcohólico? ah, borracho y gay. Sí, o sea, <risa> vas a decir borracho y gay. Sí, sí, sí, había gente. O sea, sí, así sí. que dices, ¿cómo? O sea, a ver, ¿qué onda con la mentalidad? no Sí. Nos pasaron muchas cosas con esa obra y eh, eh, rompimos muchas cosas. Este, la misma sociedad, veías este... Eh, en los camiones, en los trailers, este, Roberto eres eso, y, o sea, ah, ya, sí, sí, ya claro, eran frases claro. que se repetían, sí, sí. había restaurantes que les ponían así también, este, el nombre de Claudio mucha gente lo bautizó, bautizó con ese nombre, sí, sí. o sea sí hicimos un parte muy, muy importante a nivel social con esa obra, que te, que te digo, sí tenía muchos mensajes implícitos, pero desde uh, Antes de, de, de hacer Claudio, lo que se hacía con esa temática era, eran, muchos, eran melodramas, a veces melodramas trágicos, o sea, abordaban el tema muy oscuro, abordaban el tema más, eh, más serio, más es claro. y, y esta obra es una obra que escribieron en Estados Unidos, ¿te acuerdas? había un programa que se llamaba eh, Salvado por la Campana, algo sí, así que, sí, que, que sí, fue como muchos no, años muy bueno, popular. los escritores de ese de ese show en Estados Unidos escribieron, escribieron esa en los setenta y tantos yeah. hicieron un video home hay una película okay. con un comediante. La, la, la familia de Claudio eran este de color okay entonces, y este y el papá y de Oklahoma vaquero y de no, color bueno. entonces llegaba y el hijo imagínate así y el y el Gabriel el el Norman se llama digo Norman era el el de color el otro chavo era, ¿cómo se llama? Gastón se llamaba. Era el, el, el típico gringo, bolillo, blanco, sí. que le dicen bolillos. Sí. Este, el blanco, el, el güerito, el típico irlandés, tipo esas cosas. Y el otro pues era de color. Y entonces la mamá, una señora este, frondosa así de color y el papá norteñote. Entonces, de cuerpote, cuerpote. De cuerpote. Y entonces este, la prosti que le llevan a, a Norman para que se cambie, era una negrona bruta, así bien bonita, sí. bien dadota en los 70 entonces la traen los, los primeros productores, eh, la adaptan. Se había hecho una cosa en México algo así, pero pero luego estos la adaptaron a, a nuestro... Y le pusieron sí. ellos, como en Estados Unidos Norman puede ser o mujer o hombre. Sí. que dijeron, pues uno, ah, pues Claudio, Claudio o Claudia, ¿no? Por, Por eso le pusieron Claudio. Ya. Sí. Y en el original es Norman y that You. Y este, pues le pusieron Claudio, eres eso. Sí. Y este, y, y bueno, pues así la aceptó la gente. Que yo creo que ahora con toda la inclusión y con no, toda eh. la discriminación, ahora, ahora, ahora eh, la gente a lo mejor no hubiera aceptado muchas cosas de esas, pero en ese momento sí fue un parteaguas y la gente se iba y se divertía a lo lindo, padrísimo. ¿Sientes que, que, que le hace falta algo al teatro local? este pues pro profesionalizarlo que es lo que yo siempre he querido pero lamentablemente es bien difícil por la respuesta del, del público de la gente por ahí verás a una, a una compañía que está haciendo teatro musical casi creo con la calidad porque compra los derechos en Broadway y viene y las pone y todo eso y no te duran más que dos, tres meses porque es un dineral que se gasta claro. y la gente no responde entonces si tú quieres seguir a ese nivel está bien difícil no, y es muy complicado porque hoy por ejemplo ante la posibilidad de libertad de la gente de decir oye pues volé a Nueva York güey. y me aventé Miss Saigon y me aventé este Cats, Cats ¿No? este, 200 bebé. veces. El güey. fantasma de la ópera sí, que sí, siguen sí. ahí años y años y años en temporada. Y sí. ya tienen 30 años, quizá cuánto tiene el fantasma de la ópera en Broadway. Sí, sí, sí. Entonces, y ver ese nivel, obviamente es imposible a veces tener el nivel ese aquí, pero bueno, se trata de hacerlo. Porque traes la producción tal cual, porque compras los derechos, o sea, o pides el permiso para los derechos y la haces y todo eso, pero no puedes extenderla por lo mismo, ¿no? Tú consideras que tenemos cultura de teatro real, o sea, me, me refiero a, a no, no viene Lacho Gutiérrez y camina y, y va a ver la obra de la que tú quieras por el gusto de, de esparcimiento sí. y de relajarme, sino me refiero a tener una cultura de decir, oye, existe el teatro, no solamente en el extranjero. Existe el teatro de nivel, de alto nivel, sí. en tu propia ciudad. Sí. Pues sí hay, sí hay. Pero porque sí hay. Eh, eh, con arte, hace mucho esfuerzo por tratar de hacer uh -huh. con buenos escritores, con buenos dramaturgos, con buenos directores, con buenos actores, actores estudiados, preparados. Uh -huh. este, hacer, pero hacen temporadas muy cortas. No, no publicitan, no hay publicidad. Lamentablemente la cultura no la quieren no la quieren prostituir como dicen ellos si lo, yo la comercializo y la viento así fue no es que eso vas vas a dar otro sentido pues entonces entonces qué quieres cómo quieres acercar a la gente que vea ese tipo de obras si no hay publicidad es, que es una balanza bien complicada porque dices, tú dices que la vas a prostituir pero por otro lado entonces la vas a echar a perder porque pues la sí, vas a esconder si la, la, la dejas nadie a la nada va a ver claro claro había uh, había unos apoyos muy padres de gobierno que hacían muestras nacionales de teatro donde traían obras interesantísimas, pero nada más pueden entrar 80 de público. y Dice: Espérame, pues si tengo todo el público aquí de Monterrey que quiere entrar porque es la muestra nacional de teatro, vayamos a montar. No, o sea, pero sesiones. mi propuesta no nomás para 80. Pues, ¿cómo? No, pues, no. pues es lo que te digo. Entonces ahí es donde dices: ¿quieres que te vean o no? no. ¿Quieres que la, la simbiosis tiene que hacerse? La sinergia tiene que hacerse. O sea, que haya. Yo te paso la energía y luego tú me la regresas. Pero, ¿cómo si no hay. Eh, eh, ahora, ¿cómo acercamos al público si no hay publicidad? Vuelvo a insistir. Claro. La publicidad bueno, es carísima, tú es lo sabes. Ahí yo te lo digo a título personal. Estoy viendo acá la cámara. A título personal. Pero lo que pasa es que a lo mejor la gente que está al frente de eso tendría que subirle más agua al tinaco. Sí, claro. Por o sea, supuesto, yo, yo estoy de acuerdo. Porque es una oportunidad no solamente de mostrar la cuestión artística como tal sí. y de parte de la cultura, sino que además generan nichos de negocio. Uy, hay sí, cosas, puedes muchas hacer muchas cosas. cosas, claro, con apoyo. Nosotros lo que a veces logramos es que patrocinadores se anuncien ahí con nosotros, claro. que de ahí, o sea, hay muchas maneras de, de hacer la sinergia, como te digo, pero muchos de ellos este, no quieren porque... Es, por ejemplo, el teatro que nosotros a veces hacemos, el teatro profesional, independiente, con inversiones, con el, el inversionista independiente, sí. que le mete a la publicidad, que te dan sueldos, que todo eso, ellos dicen que es teatro comercial. O sea, la gente que se prepara y que estudia, la, la gente que investiga el teatro, que todo eso dice, ah, sí, es que tú haces teatro comercial. Y le digo, ¿y el tuyo no lo comercializa, no lo vendes, o qué onda? No, sí, pero no, no, no a ese grado, porque nosotros es mentalidad. Tú ¿no? primero esparces esto para pues todos sí. lados. Ahora, yo estoy de acuerdo, a lo mejor grupos independientes, grupos que digan, no, yo nomás quiero decir, pero el gobierno, porque el gobierno tiene unos teatros maravillosos como el teatro de la ciudad, claro. como la sala experimental, claro. eh, como el teatro de la estación de la Casa de la Cultura. Sí, Hay sí. muchos lugares donde se pueden hacer teatro y no lo publicitas. Incluso fomentar esto desde las edades este, pequeñas, ¿no? Que sea una, desde una, pequeño, una opción, una opción. Desde pequeños, sí, desde pequeños. Se estuvo haciendo con arte, hacía lo del teatro escolar. Okay. O sea, hacía, aventaba una convocatoria, uh -huh. aventaban varios grupos, les daban una, una, los financiaba y luego traían a, a niños de secundaria, no sé de dónde, al teatro de la ciudad, llenaban el teatro con, para, para hacer esas presentaciones que duraban dos meses de temporada, algo Porque así. Porque incluso... ¿no? En, eh, Debe de haber hasta dentro del presupuesto esa partida. Sí, claro, porque también por eso batallamos, porque pues va, el niño va creciendo sin conocer el arte, sin conocer nada de eso. Entonces, ¿cómo quieres que de grande sea un buen espectador? O que, o que lo aprecie si nunca se lo has puesto, si nunca se lo has dado, ¿no? Enrique, ¿a dónde va el, a, a dónde va el teatro? ¿A dónde va nuestro teatro? Aquí ahora? en la ciudad, sí. en el teatro. Pues mira, yo lo que nosotros hemos querido siempre es, vuelvo a insistir en profesionalizarlo, en dar una buena calidad. Eh, México sí tiene mucha eh, la diferencia, la Ciudad de México sí tiene mucha la diferencia de ver el teatro de compañía, el teatro de, de, de, de, de, de gran presupuesto, el teatro profesional, donde ves grandes escenografías, donde ves actores internacionales o actores nacionales que los Ajá. ves en el cine, que sí. los ves con una formación más, más padre y el teatro eh, de aficionado el teatro escolar el teatro de academia el teatro se ve mucho la diferencia aquí no aquí a veces el grupito que apenas está saliendo con unos estudiantes ya te vende el boleto igual que un profesional y entonces claro. ahí es donde la gente se confunde y no hay esa gran diferencia en México tienen está la asociación de productores independientes la asociación de directores independientes la asociación de, de este de actores independientes o sea Aquí no, aquí no podemos, no tenemos comunidad. Entonces, nosotros los que estamos haciendo esto, tratamos de, de precisamente hacer eso, ¿no? Construirlo. Y construirlo y seguir adelante, tratar de hacer un buen teatro de calidad profesional donde la gente vaya se entretenga y que se lleve también su mensaje, como te digo, porque el teatro, el teatro también puedes, es, es como un medio de comunicación. En el teatro tú puedes dar, dar informar y todo eso. Claro. Dentro de los... de los, de los este Uh, los dramaturgos siempre dicen que hay, hay varios géneros eh, que son como siete géneros, uno de ellos es el teatro didáctico tenemos el de los géneros grandotes que es el, la tragedia y la comedia y luego tra ah. la tragicomedia, el melodrama que es la típica novela este, el... el eh, la teatro, eh, ¿cómo se llama? La farsa y el teatro didáctico. Y el teatro didáctico es donde puedes dar, eh, no no dos por uno, dos no, no, no, no, donde puedes hacer sociodramas, donde puedes claro. hablar de, de la infidelidad, de la discriminación. presentado sí, presentar de una manera diferente. De una manera diferente, significado pero te estoy mandando un mensajote para que tú aprendas, ¿no? Y aparte mucho más digerible. Exacto. De esa manera. Que, es, que ese tipo de cosas falta hacer mucho también en, en ese tipo de, de gobierno. De un gobierno. gobierno. Quiero tocar la parte de cómo lograste o cómo hiciste o cómo fue la transición Ajá. de teatro, teatro, teatro, teatro, teatro y televisión. Pa. Ah, pues eso fue muy, muy padre. Fíjate que eh, tenía yo varios años de conocer a Mario Besares. Sí. Y este, porque habíamos hecho ahí unos proyectillos, un, un trabajo. Mi esposa también se dedica a esto. Y entonces había trabajado en un proyecto que, tra que trajo Mario y Rodolfo Rodríguez, su hermano. Ajá. Entonces, este, eh, ahí ya nos hicimos amigos y todo eso, empezamos a hacer cosas y eh, pasa el tiempo, eh, pasa lo que pasó con él, la, sí, la sí, tragedia sí. esa tremenda que pasó. Eh, ya nos dejamos de ver un poquito Pero siempre que venía a la ciudad Siempre nos veíamos y nos veíamos Porque pues su esposa es de aquí sí. Brenda, va Y entonces este, a mi, a mi esposa también muy amiga de Brenda Por ahí fue la relación Entonces cuando ya viene Mario Y que le dan el programa este, Dice, a ver, ¿dónde puedo? yo Le dije, es que sí, yo quiero hacer televisión Y fue por invitación de Mario okay. Entramos, hicimos esa transición ahí de ser, de ser teatro, teatro Me metí a hacer televisión y de una manera u otra, yo creo que quería era entrar ahí para ver si podíamos hacer series o, o, o sí, miniseries, algo diferente. algo diferente de actores, porque te digo, en la televisión aquí de Monterrey, pues no se hace televisión para actores. No. Se hace televisión para conductores, para locutores, pero no hay, no hay donde tú como actor puedas desarrollar tu talento, porque pues no hay series, no hay miniseries, no hay nada, nada donde puedas actuar. ¿Teatro o tele? Yo, teatro. Yo sabía que ibas a decir pero tenía que preguntarlo Sí, sí, sí, porque la, la, eh, la televisión también, digo, la televisión es muy, muy padre Pero necesitamos esa, esa apertura de las eh, televisoras comerciales sí. Porque lo hemos hecho, lo hemos intentado tratar de hacer algo por, por YouTube, por streaming y no funciona Necesitamos no, el apoyo No, lo, del lo platicábamos al inicio de la entrevista sí. Este tema... Que, que a mí me parece que es la parte mágica y maravillosa el, el tener, aunque los tengas en un escenario, pero estás cerca, sí. tienes la posibilidad de percibir sí, muchas emociones, sí. muchos sentidos. De sentirlo. Que, que de repente la gente. Eso. Sí, de que sentirlo. de repente la gente no cree en eso. Pero sí es, no, sí, sí, es. sí pasa, sí, sí existe. Es un juego de energías, es un juego de energías y no, no nos damos cuenta, pero esa es la verdad, esa es la verdad. Y, y, y te digo, y cuando conectas, conectas porque. Porque te identificaste y eso es, o sea, como la frase esa que te digo, la vuelvo a repetir, es el espejo de la, el, digo, de la, de la realidad o de la sociedad, claro. ¿no? o sea, tú ves reflejado muchas cosas ahí y ahí lo sientes, ahí con el, con el actor, lo estás viendo, lo estás viviendo y en la televisión es diferente, ¿no? Eh, se manejan otra, otra manera, el eh, lenguaje es diferente. Me gusta mucho el cine también, me gusta mucho la, la televisión, pero pues aquí es bien difícil hacerlo. Sí. Entonces, pues pues lo hacemos... Con, por lo que podemos hacer es pues hacer, es hacer este, precisamente teatro. ¿Cuándo fue que te Contar conviertes historias. en director? De, eh, eh, por la necesidad de trabajar, de Ajá. diversificarte. de Si te quedas nada más esperando que te hablen para actuar. No, no ya no pues funcionan es, las cosas. Sí, porque no es una industria donde digas hay 100 obras de teatro y nadie me habló. Pues no, pues, pues <risa> no es sí. cierto. ¿eh? Entonces, ahí sí diría, entonces diría, mejor dedícate a otra cosa. no este, Entonces... Dices, pues bueno, pues de una manera u otra como director puedes proponer, puedes buscar inversionistas o puedes hacer un, una, una, juntas a los actores y, y es una cooperativa claro. y le entran a porcentaje. y así pues hay, hay muchas posibilidades que quedarte esperando a ver si algún director dice, oye, pues este quiero que tú seas, ¿no? Porque está bien difícil que las, en todas las obras quedes, ¿no? Claro. El perfil tuyo no, no, no lo da para esta obra que va a ser ahora, pues ya te fregaste. Esa es la ventaja de nada más de, de dedicarte a la actuación cuando no hay tantas propuestas. ¿verdad? Claro, pero ¿cómo, cómo, cómo se maneja eh, el tema de... Porque ahorita que decías de la gente que te puede llegar, tú eres el director y, y llega Lacho Gutiérrez, ¿no? Y, y llega Pecho al Frente y yo, y sí, y esto. Y dices, no, espérame, ¿cómo voy a manejar este canijo? Si él cree que es Dios, ¿no? Ah, sí, bueno, ahí sí los egos y todo o sea, eso, sí. está sí, duro sí. ese tema. Sí, muy duro. Difícil, difícil, pero bueno, hay una disciplina que la gente que hace teatro la entiende y siempre hay que, que respetar las jerarquías, las obras de teatro las que tú pongas, la primera la, el primero primero primero es del dramaturgo, es del escritor, sí. la segunda persona que se, que se aborda y a, a la que tienes que respetar es al productor, que es el que va a invertir, claro. es el que te va a contratar y, y la tercera persona es el director que es el que te va a montar la obra. Exacto. Y la obra que tú vas a ver en el escenario plasmada es por la idea del director. Entonces tú como actor dices, ¿qué voy a hacer, señor director? Esa es la disciplina. Claro. Por más que tú seas Juan Camané, ¿no? Es que ah, esa es la clave. Pues sí, porque, porque si no, entonces eh, había, hay un proverbio chino que dice que para poder que aprendas más y puedas acceder a nuevos conocimientos, hay que vaciar tu taza. Claro. Porque si tu taza la tienes llena de café o de ya té, no pues ya nada. no le cabe nada. Entonces, sí, yo soy bien fregón, pero ahorita, ah, viene otra propuesta. A ver, ¿qué hora? Qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Esa es la disciplina que tienes que tener. ¿no? Y hacer una, una, una, este, un acuerdo con el director donde tú propones, el director te acepta o el director también propone, porque el, de, de, de, como director hay tres maneras de poder ejercer tu, tu autoridad. Tu autoridad. Eh, está la, el director líder el director coordinador o el director maestro yeah. entonces el director maestro pues es obvio que es a, a los actores que no saben ni siquiera pararse pues tienes que decirles cómo, cómo sí, hablen sí. cómo todo casi creo que les enseñas cada, en cada dirección el coordinador es cuando son espectáculos cuando son más de revista cuando son más así eh, cosas así más este más espectáculo más que todo y, y cuando te conviertes como en un líder es cuando tienes apuros maestrazos como actores ahí entonces a ver tú qué me puedes aportar Tú cómo puedes aportar, tú cómo ah, dar lo mejor, ¡Fum! y a no sale. ¿Me explico? Entonces tienes que saber no jugar y cómo hacerlo. A veces en las compañías tienes a maestrazos, actorazos, tienes a nuevos y claro. tienes a otros que nomás van a andar ahí haciendo boletos. Entonces hay que coordinarlos, hay que enseñarles y hay que liderar acá. Entonces todo Pero eso... siempre hay un árbol dos, ¿verdad? Siempre. siempre, siempre, siempre, porque es importante, ¿no? Porque es bonito verlo, ¿no? O sea, ah, y debe ser muy bonito para árbol dos que le digas. Si sí eres importante, güey. Claro, o sea, es, y por todo es sí importante. ¿Sí te ocupo? ¿eh? Sí, hay muchas experiencias de actores que soy, yo ni hablaba y me hice bien famoso. O sea, ¿Eh? Pues sí, por alguna cosa. no. Entonces nunca sabes. Nunca sabes, un maestro, nunca sabes quién te está viendo. Nunca sabes quién te va a venir a ver. Así es que todo es hacerlo al 100% aunque estés ahí en la esquina. Dale, porque tú no sabes en qué momento claro. la gente ni no sabes quién te está viendo y qué oportunidad te pueden salir de, de estar ahí todo eso, ¿no? Entonces, sí, esas son las famosas sorpresas de la vida, ¿no? Eso sí, que muchas veces, ay, pues ¿cómo? O sea, no, pues es que yo te vi haciendo eso, vente para acá, y ya te fuiste a la torre, ¿no? Y entonces esa es la manera de más o menos de, de, de canalizar lo que hacemos. Entonces, jugar con los egos, eh, eh, ahí es donde entras tú como líder. Ahí es donde tienes que psicológicamente tratar a uno del otro, y ver las individualidades, juntar y hacer, y ahí y sale el... El trabajo. Eso también me lleva también pensando que pues, la, la, la obra, aunque sea la misma obra que, que se presenta ayer, hoy, mañana. Uh -huh todas siguen siendo diferentes sí. aunque sean los mismos actores y porque aunque digas lo mismo. se levantó de malas Exacto. porque o sea, porque esa es la vida que le das al teatro así es así es esa es la naturalidad lo orgánico no Ajá. que tú tienes que tú tú trabajas en el ensayo es para formar al, al, al personaje es sí, para sí, construirlo desarrollarlo encontrarle aquí allá de dónde sí, viene sí. por qué todas todas esas cosas que que ya sabemos en el ensayo Luego viene la etapa del estreno, que lo haces mecánico, porque todo, ah, aquí me movía, aquí me sentaba, aquí me paraba, entonces, mecánicamente. A los 10 ensayos ya, todo lo haces orgánico, sí. digo, a las 10 funciones, entonces ya ahí es donde ahora sí empieza a fluir todo. El actor tiene que irse al subconsciente, o sea, sí. todo lo que tú aprendiste, todo lo que traes, todo el texto, todo lo que se va al subconsciente, porque si, si lo dejas en el consciente vas a decir... Pues, Lacho va a interpretar a Pedro En ese momento el consciente va a decir ¿Tú no eres Pedro? ¿Tú eres Lacho? ¿Por qué, ¿por qué Pedro? Entonces lo que tienes que ir al subconsciente Para que ahí está Pedro sí. Y ahí lo vas a tener todo Y ahí vas, a tener, ahí vas a tener tus trazos Ahí vas a tener tu por qué El cómo desarrollarlo el, Tu mundo ¿no? Entonces es una parte de Es bonito como decía Stanislavski Que eh, actuar es mentir con verdad Sí. Es mentir con verdad, ¿no? O sea, tú estás interpretando un personaje que no eres tú, estás hablando de una manera que no hablas, te estás parando de una manera que no te mueves, estás ante una pared que es falsa, que no es de veras, una sillones que no son tuyos, una iluminación que es claro. este, artificial, entonces todo es mentira, pero tu labor es hacerlo verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? Sé que es complicado, pero cuando tú estás, quedas tú muy en papado, muy compenetrado al personaje. Sí. Sácalo. Sí, es difícil a veces, claro, claro, sobre todo los personajes de interior, los, los melodramáticos, sobre todo los trágicos, sí. los de interior. No, y porque escuchas, eh, sigue la temporada de, oye, sí voy a decir números tontos, decir, sí. más de ciento y tantas representaciones, claro que hay un apego. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Y, ¿Y acá? Sí, exacto, exacto, exacto. Sí, es, es, es una labor eh, maravillosa el contar. Yo estoy aquí por contar historias, por este por hacer, dar mensajes, entretener a la gente. O sea, son muchas cosas que puedes hacer el teatro. El teatro te da mucho, mucho, mucho, mucho. Y este desde de las épocas pues empezaron con los griegos imagínate nada sí, más sí, sí. Desde, siempre, siempre ha existido siempre ha habido ahí empezó la tragedia y luego la comedia y se fue y se fue diversificando y de acuerdo a la sociedad a los cambios de la sociedad a la temática que se está llevando en ese momento es como van creándose estilos de, de escribir, de actuaciones de todo eso. Ahorita lo que tenemos es muy orgánico. Si tú puedes ver la época de los 40, 50, o ves una obra de teatro en aquellos, o ves los actores del cine de, te, del cine de oro mexicano, ah, pues los ves muy sobreactuados para la época de ahorita claro ¿Me explico ¿Cómo, cómo impostaban y cómo hablaban y cómo decían y la ceja y la cara Pedro Mendariz y sí, sí, todo sí. todo todo eso no María Félix y todas todas esas que eran unos actorazos pero el, si ellos actúan ahorita así pues va a decir hombre qué bárbaros también sobreactuados o o no no, no están sí, no, en la línea no, no van dentro de la línea no que se van dentro, hoy. exactamente entonces van cambiando las las las maneras de escribir los dramaturgos este, de acuerdo a los cambios de la sociedad, de acuerdo a las modas, de acuerdo a muchas cosas, y las actuaciones tienen que ir cambiando. Entonces, más orgánico, más natural. Claro. O sea, que no se note tanto, que no impuestes tanto, todo eso sin perder la teatralidad. Que la teatralidad es. Este, no estás en micro, con un micrófono, entonces tienes que impostar sí, o sea, la, la, la voz, sacarla uh -huh. desde, desde acá, de abajo, sentirla, ta, ta, ta, ta, pararte, o saberte parar en un escenario, posiciones como cómo pararte. Claro. Si no, tú, tú, nunca te voy a ver. Yo aquí estoy como, como espectador y tú estás dándome la espalda. Pues, ¿cómo? Pues eso está mal. O sea, son las reglas ¿no? y las técnicas que tienen que claro. ser. Te tocó dirigiendo eh, una situación de esas. ¿Fuera de lo, de lo normal un actor se atoró, ya no tenía el diálogo? Este, ¿Ah, sí? o, se, ¿O se estaba sintiendo mal en el momento, estando arriba en el escenario? Sí. ¿De ese tipo de cosas? Sí, sí se ha pasado, se ha pasado y a suplir luego, luego. ¿Pero este... cómo suples? Pues uno de los de los muchachos que están ahí, pues adelante a meterte todo. O sea, eso. sacas uno y entra el otro. Sí, entra el otro, exactamente. Sí, nos ha pasado. Así como el fútbol, va cambio, cambio. Sí, exacto. En una función, una, una actriz empezó haciendo un personaje eh, en el primer acto, perdón, y en el segundo hizo otro. Se dejó decir sí, porque el otro ya no estaba. Se sintió mal y se fue, entonces por ahora, oye, tú no, pues yo me lo sé, pues ahora le tú el otro y acá, no ese personaje que estaba haciendo antes, ya que no hable, ya nada más las demás, este ahí también sus, sus diálogos O y sea, todo lo eso. tienes que resolver ahí. Ahí, y lo resuelves. Pero como director, por ejemplo, estás afuera. Sí, bueno, yo, eh, la mayoría de los directores eh, trabajan así de esa manera, o sea, trabajan en el ensayo, montan, estrenan y ya no se paran. Yeah. Ya se acabó, Yo, su trabajo ya se acabó A mí me gusta seguir supervisando A mí, se gusta, a mí me gusta, si puedo ir, ir a la función Checar, ver claro, actualidad claro. Oye, vamos a meterlo ahora a esto vamos a, a mí me gusta mucho eso, trato de ser de así Y me voy a la cabina con lo técnico Que no que no falle la iluminación que no falle. Yo soy un poquito más en, en ese aspecto que, que, que muchos no lo hacen, ¿verdad? Pero eso me da un poquito más de, de, de confianza Para ver que el espectáculo siga creciendo Y que no sé porque aparte el actor te ve a ti como director y ahí está, no, ya no le puedo bajar y esto y lo otro y, y a seguir para arriba. ¿no? Porque, claro, pues, claro. Como tú dices, ya habían 100 representaciones y ya, ya, me, ya, ya me aflojé. El, no, el personal tiene que ser arriba siempre. Siempre. ¿no? Porque es público diferente, ¿no? Sí, es, son de estas cosas que, porque a veces malamente o tristemente, todo lo que tenemos, porque decíamos al principio lo platicabas, México es un país de arte y tenemos mucho muchas uh, sí, cosas sí. maravillosas talentas asas, asazos tremendos pero, pero no somos yo, yo veo por ejemplo a los gringos sí los europeos y, y ves a los gringos y los gringos hicieron un chili beans wey. sí y le da vuelta al mundo al mundo es un chili dog wey. sí y le da vuelta al mundo pues saben comercializarlo saben venderlo exactamente aquí nosotros es lo que siempre hemos carecido siempre les digo nosotros somos los creativos nosotros somos los que proponemos. Ya adaptas, te vas a hacer una obra, tratas de hacer que es un personaje, pones otro para poder que no haya tanto gasto. Eh, la escenografía la haces un poquito minimalista, contemporánea, no tan realista para poder, claro. no, para poder no invertir tanto. El vestuario, X, todo, todo, todo, todo. todo eso, que la creatividad, la musicalización, la iluminación, todo eso. Ahora véndelo. Exacto. Es donde nos falla, porque nosotros no sabemos manejar eso. No tenemos un aparato. Nosotros tratamos de conjuntar un equipo con, con un inversionista, con un productor, con un, pero a veces los inversionistas no saben que esa es labor de ellos venderlo el producto y no saben tampoco venderlo, no saben por dónde irse, entonces no tenemos nosotros representantes, no tenemos agentes que en, en las grandes... Eh, este, eh, ciudades donde, donde se hace un gran teatro donde hay una industria sí, sí. O sea, es un aparato es una empresa claro, claro. y tienes mercadotecnia y tienes diseñadores y tienes de todo y, y, el, y, el, y el producto es el actor y, claro. la, y, el, y, el, y la obra no pero todos los demás nosotros aquí no manejamos nada de eso nosotros aquí hacemos todo eso sí, nosotros no, y, le metes a la escritura le metes a la adaptada el, a la actuar pues sí ¿verdad? pues sí porque por ser, y, y, y aún así hemos, hemos sobrevivido y le hemos dado y ahí estamos ¿no? Por eso te digo, es, es bien apasionante, es bien bonito, siempre y cuando tengas esa pasión. ¿Hacia dónde va el futuro del teatro? Pues mira, yo creo que el teatro nunca va a acabar, porque es una disciplina en la que se requiere y se necesita. Eh, desde el, el, el, arte es ar, el arte es técnica y sentimiento. Uh -huh. Mientras exista el sentimiento con sus bases, con su técnica, con su todo, eh, va a seguir y va a seguir y va a seguir. Eh, yo siempre he dicho que hay mucha, una gran diferencia de cuando conoces más o menos lo que es el teatro y cuando no. Entonces, cuando no, pues aplaudes lo que sea. Pero el que lo conoce sabe y dice, pues, este, la, el arte, la, la apreciación es... Dicen que la belleza no es de quien la posee, sino el que la aprecia. Claro. Y es lo mismo sí. el arte. Yo puedo hacer una obra de teatro que a ti te guste, pero al, otro, al, al de enseguida no le gustó. ¿Me explico? Y la obra está bien hecha, pero pues a él no le pareció bien y a ti sí te gustó. Sí, no, y, y, y, y, y entonces, a, apreciarlo de esa manera, pero a veces... No sabes lo que es lo básico, lo técnico, no saben ni parar en un escenario, no saben hablar, pero bueno, pues te gustó. Y ahí es donde dices: no, precisamente necesitamos preparar al público, a la gente, que lo sepa apreciar, que sepa apreciar una buena danza, que sepa apreciar este, una buena orquesta de cámara, que sepa apreciar un buen cuadro, una buena escultura. Una buena obra de teatro. Es que se ha ido perdiendo pero porque se ha, per se ha perdido no por el teatro, se ha perdido en general sí. el interés por la cultura. Sí, porque te digo desde las bases no lo dan y, y, no, y no como, yo a veces doy ta talleres de, de actuación, les digo de aquí no todos van a ser actores, pero van a salir conociendo lo que es estar arriba de un escenario y a lo mejor te puedes hacer vestuarista, te puedes hacer escenógrafo te puedes hacer iluminador o, o no, este... De repente hasta presentador hasta presentador y o un buen espectador, claro. que sabes apreciarlo, porque ya conoces más. ¿no? Sí, entonces, sí, sí. entonces yo creo que eso falta, yo creo que eso, eso debe de haber, que haya un poquito más de apertura en ese aspecto. El teatro no va a desaparecer, va, va a seguir porque se requiere, se requiere poder seguir informando, poder seguir dando ahí, ahí te, como te digo, el teatro didáctico donde se puede dar, eh, historia de la ciudad donde se puede dar este muchos conocimientos en contra de la de la violencia intrafamiliar claro. del alcoholismo de la drogadicción ah, muchos los, los este sociodramas que les llaman, que van dentro del teatro didáctico, y lo demás, pues contar historias universales, historias este, que, que nosotros mismos nos, nos, nos pues nos interesa, ¿no? El, el, el cómo, cómo apreciar lo que va pasando en la sociedad, en la vida. Hay, hay muchas maneras de, de expresión dentro del teatro donde puedas, donde puedes hacerlo. no claro. Entonces yo creo que eso no, no va a desaparecer. Yo creo que va adelante. Lo que sí está muy en, en este, veremos son la el teatro independiente se hace más difícil cada vez, más difícil. Sí, Las redes nos afectaron mucho, sí. mucho público nos quitaron. Nosotros en la ciudad vimos esa transformación junto eh, con el teatro. Íbamos haciendo teatro, teníamos temporadas de teatros llenos, llenos, llenos, llenos, llenos y de repente salió eh, la Arena Monterrey y luego con conciertos sí. eh, internacionales que cómo les compites No, pues no. Entonces dices tú, ah, o voy a ver esta obra de teatro de aquí o voy a ver a... Phil Collins o yo no sé, bueno Phil Collins ya hace mucho, ¿eh? pero no yo dije, sé. Ojalá que no. <risa> <risa> este, Qué miedo. Eh, sí. No, pero sí. Este, pero te digo, o sea, entonces cómo compites con eso y luego no. viene otro teatro grandote y luego viene otros espectáculos grandotes, vienen de, y que, que tú aquí cobras 200 pesos y ellos cobran 2000, y dices no, pues, pues no, pues mejor me voy allá, que no lo voy a volver a ver, esos aquí claro. están, quién sabe. No y lo que pasa es que también digo título personal, yo siempre digo porque lo no me gusta, yo porque luego yo soy bien bocón a veces, güey. No, no, me, no me guardo. Pero sí. digo, gastan millones y millones de pesos por una mañanera. invierte al arte, güey. Sí. inviértele pues, al arte. Esos son los errores que no sabes, no sabes. O sea, ahí, ahí hubo un error muy grande porque sí había mucha corrupción y lo que él quiso quitar era la corrupción. Pero ya, ya no se abrió más proyectos. No, pues no le echa paqueo tantito Pues ya. sí, nomás y ya. Porque pues sí, sí. Se presta mucho para la corrupción, se presta mucho para todo eso. Pero pues límpialo, pero déjalo. Claro. Pero pues no, no lo dejó y entonces ahí sí, ah, sí pegó muy feo en todo ese rollo. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí, aquí se si haya... Aquí es dependiendo mucho del gobernador. A mí me tocó etapas muy padres donde el Instituto para la Cultura de Nuevo León, que era el doctor Todd, el que lo dirigía, sí, sí. hizo varias direcciones. Yo, yo trabajaba ahí en, en el Teatro de la Ciudad. Este, Hacía este, la dirección de artesanía, la dirección de literarias, de musicales, de museos, Estatal de museos. Todo ese rollo donde se hizo mucha obra de cultura, muchas cosas teníamos muchas obras de teatro, este, se hacían las muestras nacionales de teatro, las muestras nacionales de danza, las de la orquesta sinfónica. Bueno, había una actividad tremendísima. Claro. Depende mucho de los gobernadores, depende mucho de, de, de todos ellos para que haya todo ese apoyo. En cuanto a, a luego vienen los festivales internacionales, sí. este, que hacen, pero los cobran. Y, y entonces sí. dices, pues el acceso al público general, la, la, la gente, el público, el público no tiene acceso sí, la, a eso. La cultura no debería no, tener costo. De, no, porque tú, como gobierno, con el impuesto, nosotros estamos pagando para que claro. nos hagas eso, ¿no? Claro. Entonces, déjalo abierto para que el público venga y lo vea, y este. Claro. Pues así debe de ser, ¿no? Me platicabas que viene. Una vez más, la pastorela y la VIP. Sí, sí, ahorita tenemos varios proyectos. Ahorita, este bueno, pues te digo, hay, hemos ido ahí desde el año pasado, hemos ido ya recuperando proyectos que, que nos habíamos quedado con la pandemia. Este, hicimos las, la temporadita de la segunda parte de Claudio. Ahí la tenemos. Ahí, ahí estamos todavía a ver si ya cerramos ese círculo y ya. Este, y luego... Eh, eh, eh, adapté una obra para dos actores que va a estar Hugo Santos uh -huh. este, que ya estamos en ese proceso ya para ver si ya la, la, la armamos este, hay otra pues, a, adaptación que estoy haciendo de una, de una obra este, también que se llama La Absolución este, luego viene La Pastorela, ahorita estoy dirigiendo en eh, Tijuana un, okay. una, una obra de teatro que que eh, también yo escribí hace muchos años aquí que la pusimos los caballeros las prefieren loca se llama Aco, este ¿no? y, sí. y es, es la, ahorita la, está por zoom la estoy dirigiendo y a la otra semana me voy a Tijuana okay. allá la vamos a estrenar como en octubre más o menos este hay, hay coreografía hay canciones que el maestro Jaime Lozano que ahorita está sí. en Nueva York este, hizo las canciones y, y, y, y tenemos una producción muy padre La están retomando en Tijuana Ya la estamos haciendo Y ya, la voy a dirigir bueno. Y la pastorela ya arranca Ya vamos arrancando Ya en septiembre ya empezamos con ensayos Ahorita estamos con el libreto este, Una pastorela ya de muchos años Con una sí. tradición ya, ya, ya de muchos años Ya Yo creo que este es el décimo O sea, un año o algo así Donde se, se, este, el elenco es, es, este, de, es de varias es? televisoras es? Bueno, Tenemos a Chavana este, uh -huh. encabezando ahí Los Ángeles claro. tenemos este, a, a Mario Besares, a Fernando Lozano, a Hugo Santos, recta. Uh -huh. este, hay varios de Televisa, de Azteca y de Multimedios. Muy Entonces, bien. este, ahí tenemos este, variedad ahí de todos, este para el ojo masculino y el ojo femenino. Sí, tenemos no. este atractivo uh -huh. visual por todos lados, este muy padre y es una el pretexto es la pastorela, el hilo conductor es el bien y el mal, como todos sabemos, sí, claro. ángeles, diablos, pastores, pero el rollo es que la gente se divierte y se entretenga. Y, y, y, y lo hemos logrado. O sea, es un éxito. Cada año es un éxito. Ahí en el Teatro Versalles es estar. Ya son 10 años. Ya, ya 10 años de, de estar con esa, con esa... Ya es una tradición. Ya, sí, ya, claro. ya, y el esa, público la está esperando. Es la dicen, llegó para quedarse. Sí, y cada año cambia, cambiamos libreto este por, obviamente por lo que la actualización, todo eso sí, sí. y este y a veces personajes, a veces ya, ya están establecidos quiénes son, pero a veces oye, no, pues yo ahora quiero ser ángel, ahora yo quiero ser pastor y ahí, ahí se van y, y cada vez, y el año pasado, la temporada pasada eh, eh, empezamos a, a meter invitados especiales, entonces por ejemplo fue la India Yuridia fue un su bruto padre es la, extraordinaria padrísima, sí, sí. la integramos a la pastorela entonces este y luego Niurka terminamos la temporada con Niurka ¿Cómo no? entonces esta este año vamos a, a tener sorpresas sí. también va, invitados cada cada viernes este comediantes este a nivel ya. nacional este actores eh, eh, que van, va a llegar como invitado ese es el plus también que se está dando ahora en la pastorela no el elenco original con básico que de base que tenemos pero también va a haber una contribución ahí de alguien este que son este, conocidos ¿no? y a Exacto. nivel nacional y el ganchito ahí para que la gente también vaya y, y la, entonces pues es una experiencia padrísima o sea, es un espectáculo es más o menos teatro cabaret porque te da la libertad de poder salir con el público, contactarte, hablar, claro. Eso, el, el género el, en general es comedia, pero se va por el estilo del Teatro Cabaret. Entonces, este, entonces sí, es una experiencia padrísima y pues ahí estamos, ahí vamos a seguir, esperemos que, que la gente la aprecie y, y pues sea un éxito otra vez. Pues no, no, no, no, no me queda más que agradecerte que nos, que nos acompañes, sobre Gracias. todo porque es eh, vitalizante platicar de cosas tan, tan buenas. De, de poder hacernos recordar a sí. toda la gente y a toda la gente que nos, que nos ve acá de, de, de eso, de que el arte en México, en Nuevo León, sí. existe. Sí. Y que ahí está. Ahí está, ahí está. Para disfrutarlo, ¿no? Así es, y que no crean que es elitista, que vayan lo disfruten. Se hace mucho esfuerzo para abrir un teatro, para abrir un telón, para, sí. para hacer una producción. Es mucho el esfuerzo de todos nosotros, que ahí estamos de tercos, que, música, o sea, que a veces, ay, yo no sé para qué me apasioné de esto, porque no me apasioné de otra cosa, ¿no? Del fútbol. Del me habría de otra cosa, <risas> ¿no? Pero este, pero no, pues nunca sabes, ¿no? Y, y, y bueno, ya nos tocó hacer esto, y este. Hemos vivido muy bonito. Yo he hecho teatro en Los Ángeles, he hecho teatro en México, he hecho, he hecho cine, he hecho con, con grandes actores y directores Ajá. y cosas. Pero bueno, pues aquí nos establecimos y siempre me han preguntado por qué no me fui. Intenté, pero, pero a mí me gustaba más estar acá y, y aquí se puede hacer muchas cosas. Claro. Hay mucho talento y hay muchas hay muchas maneras de hacer teatro. Y hay mucha este, gente que tendría que aprender de ti, entonces. No, pues ahí estamos en, la, en el aprendizaje nosotros mismos, no, en la búsqueda de nuevos proyectos claro. y el seguir avanzando y seguir haciendo y tratar de que yo siempre insisto en profesionalizarlo, en que la gente vaya y se siente y vea algo de calidad, algo bien hecho, bien estructurado, claro. no, este y, y, y que no se pierda esa tradición de, de, de los, la poca gente que lo aprecia, que va. Nosotros hemos logrado a veces eh, estar en el teatro Versalles, que hay tres sí, salas, sí. de repente llega gente y dice ¿qué hay? No van diciendo ah voy a ver una obra, no ¿qué hay? Ah, pues está esta comedia, está esta y cuál está muy divertido No, pues mire, pues todo, ese, todo otro. Ah, entonces logramos hacer eso, así es como bueno. así como tú como espectador vas al cine y que dices, a ver qué hay, ah, quiero esta película, padre. la otra. Así nosotros, claro. entonces llega gente y dice, a ver cuál está y qué hay. Ah, no esa ya la vi. ¡Ah, esa fue la que vimos no sé qué! Ah, ¿Cuántos años tiene todavía? Y, y esas claro. sorpresas, ¿no? Entonces, muy padre eso. Eso es lo que nosotros en realidad queremos y, y todos los actores, porque todos queremos que nos vean. Claro. Todos queremos que, que la gente vaya y lo aprecie, lo que, lo que queremos hacer. Nunca va a haber esa, esa sinergia y esa simbiosis si no, si no eh, te expresas como debe de ser y que el público lo entienda y si no hay público. Siempre tiene que haber Totalmente. público. Si no, eh, la magia del teatro no se logra. No se hace. Entonces sí, necesitamos, necesitamos el público, porque si no, pues entonces... No, no, no, pues andas hablando en el aire. Pues sí, y muy histriónico tú, y muy interior, y la actuación, y, ¿Y luego? Solo. No lo ve nadie Pues nadie, ¿verdad? pues cómo, ¿verdad? No, Enrique, me parece que esto es, es, es espectacular... Insisto, ojalá que la gente lo, lo valore y lo aprecie y lo vea. Sí. Porque va ser, es un capítulo de nuestro podcast que hay que darle vuelta otra vez. Sí, qué padre. Y, y eventualmente en el paso del tiempo estaría muy bueno hacer una segunda parte, ¿no? Dale. Que avanzamos, en qué sí, estamos. Sí, exacto. Este, sería padre. Porque me parece que es muy interesante, sobre todo porque es tema de cultura. Y nuestras sí. nuevas generaciones, eh, estoy hablando 20 es para abajo, o sea, de sí. 20, 15 para abajo. Este, están viviendo una época completamente. Muy diferente. Diferente, cero sentimientos, este, cero a, a cosas que les atraigan, muy complicado y, sí. y con, mucho, eh, con mucha incertidumbre no saber qué, qué, qué sigue, ¿no? Que sí, no, no les importa no saber qué sigue. Lo sí. sueltan en la inmediatez, todo quieren rápido. Todo, por ejemplo, ¿sabes que las obras se han ido modificando? Yo creo que todavía hace como 30, 40 años había obras de tres actos, sí, luego sí, se fueron sí. a dos actos, ahorita ya es un acto, y ya, ya haces una obra y tú la escribes y la adaptas, ¿cuánto dura? Pues una hora cincuenta, no, bájale a una hora diez... Una hora quince y se acabó, y en un acto, vámonos. Claro. Porque la gente ya llega y ya no es, es, ah, voy a disfrutar, no, a ver, ah, ya, ay, qué aburrido, ah, ah, entonces tú tienes que acelerar claro. las situaciones, tienes sí. que acelerar el clímax para que luego la gente lo interese, o empezar por el clímax para que, ah, te atrape el público y luego ya desarrollas lo demás, no sé, o sea, sí. van cambiando las formas de los montajes de todo eso para poder atraer a la gente, ¿no? Porque si no, es difícil. Los que menos van son los jóvenes, son los jóvenes. No los entretienes ahorita. Ahorita están los estandoperos, los comediantes, sí, sí. todo eso les está funcionando. Pero las obras de teatro es un público mayor el que nosotros, el que nosotros tenemos, o infantil, o mayor, pero a la media, los jóvenes, ahí no. Es, ahí, es es es, está ahí es donde se está batallando porque ellos tienen la accesibilidad a las redes, a todo eso, y pues se entretienen más con eso porque pues, o sea, cómo le ha sido, no? Habrá que aventarnos una segunda sí, parte, ¿verdad? Sí, muchas gracias. No, Muchísimas no, no, al contrario, gracias, Enrique, gracias y, por tu tiempo, y, gracias no, por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias, y, y qué padre, pues, esa charla, ¿no? Que a veces hace falta. Sí, sí, sí, <risa> y, y obviamente que aquí en un podcast más y en Ciber TV siempre tendrás las puertas abiertas para cuando gustes, ya sabes que aquí cuentes con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, y, y, este, y ojalá hay que... Que la gente lo disfrute y pues bueno, pues allá platicamos de mucho. Perfecto. <risa> Muchísimas gracias también gracias. a todos ustedes por acompañarnos en este podcast. Gracias. Enrique Páez con nosotros. Póngale atención, póngale atención, porque el viernes se lo vamos a estar publicando para que usted lo disfrute al 100%. Nos vamos. Gracias. Esto fue un podcast más.